Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos una serie de contenidos matemáticos, pero ahora basados en las inecuaciones. Veremos todos los temas que tienen que ver con ellas y cómo debemos diferenciar unas de otras a la hora de resolver. No siendo más, comencemos. Primeramente, antes de resolver alguna inecuación o desigualdad, debemos entender algunos símbolos matemáticos, como los que tenemos acá. Tenemos cuatro formas que se nos pueden presentar en una desigualdad. Este símbolo, de esta forma abierta, significa A mayor que B. ¿Y por qué sería así? Porque miramos esta boquita de acá, es mucho más amplia que esta que está aquí. Entonces uno lee A mayor que B acá es A mayor que B. Ahora, si lo vemos del otro lado, ya esta bolita aquí es más pequeña. Quiere decir que acá es menor y esta es mucho más grande. Entonces, A es menor que B. Ahora, cuando aparece esta rayita que está acá... Después de esta desigualdad, acá ya no decimos mayor que, sino decimos mayor o igual que. Quiere decir que B es mayor o igual que C. Entonces, mayor o igual que. En este caso sería B es mayor o igual que C. Y por último, vemos el sentido contrario. Como aparece toda la rayita. Ya va a ser A menor o igual que C. Entonces acá sería A menor o igual que C. Estas cuatro formas pueden formar parte de una desigualdad. Es bueno que las aprendamos a diferenciar, entonces no olvidemos. Mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Vamos a resolver algunos ejercicios... Trabajando con este tipo de símbolos matemáticos Veámoslos Comencemos con este primer ejemplo de desigualdad Todas las desigualdades que vamos a hacer son Desigualdades simples o inecuaciones simples Genios, tomen muy buena nota para que las tengan allí presentes Veamos esta primera Tenemos 6x menos 10 mayor que 3x más 5 No olviden que este símbolo es mayor 6x menos 10 mayor que 3x más 5. ¿Qué es lo ideal? Siempre agrupen las letras para un lado y los números para el otro. Es decir que todas las incógnitas me las traigo para un lado y los números los voy a dejar al otro lado. Ahora, al pasar al otro lado, una variable cambia el signo. Entonces voy a pasar este 3x para acá, lo voy a pasar al otro lado, con signo contrario quedaría 6x menos 3x y mayor, no he cambiado para nada la desigualdad ahora, este 10 que está restando lo voy a pasar al otro lado el 5 lo dejo tal cual porque no se ha desplazado y este menos 10 pasaría como más 10 efectuamos la operación 6x menos 3x nos da 3x 6 menos 3 daría 3x como el mayor es positivo debe quedar con signo positivo mayor que 5 más 10 esto daría 15 Ahora, por último, despejamos este número que le estorba la variable. Como el 3 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría x mayor que 15 sobre 3. Si hubiera sido de signo contrario, menos, lo pasaríamos acá. Pero eso después lo veremos. Por ahora, veamos así: 15 dividido 3 nos va a dar 5. Quiere decir que x va a ser mayor a 5. Ya que al simplificar, nos va a quedar. Tercera de 3, 1. Y tercera de 15, 5. Los X mayores que 5. Estos se leen de esa forma. Los X mayores. Esta sería la solución de este ejercicio. Entonces, así concluiríamos este tipo de inecuación simple veamos una siguiente bien genios espero que estén tomando nota de todos estos ejemplos de inecuaciones simples pero antes de continuar quiero recordarles que este vídeo cuenta con el patrocinio de industrias El reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa ubicada en Manizales, Caldas Colombia y pueden ver toda la variedad de productos que tienen de igual manera los pueden contratar a través de la página web y el teléfono que aparece en pantalla. Siguiente ejemplo, genios. Tenemos 3x menos 2x. Ahora aparece esta desigualdad menor o igual que 3 que multiplica 4 menos 2x. Es una multiplicación, no olviden por qué, porque tenemos un paréntesis. Entonces ponemos acá puntico por si de pronto lo tenemos allí. Podemos efectuar de una vez la resta de acá porque tenemos términos semejantes. 3x menos 2x nos daría x. Y dejamos la desigualdad tal cual. Ahora, efectuamos la multiplicación. No olviden que este 3 multiplica el 4 y también multiplicaría a 2x. 3 por 4 nos daría 12. Más por más da más. Más por menos nos daría menos. Y 3 por 2 nos daría 6, 6x. ¿Qué nos está faltando? Miren que este término tiene X y aquí hay una X Los agrupamos, nos quedaría X Está restando, pasaría a sumar Menor o igual que 12 Una X más 6X nos daría 7X Menor o igual que 12 Ahora, este 7 que está multiplicando lo pasamos a dividir Y nos va a quedar X menor o igual que 12 séptimos lo podríamos dejar así o resolver esa división y nos daría un número decimal pero en este caso dejémoslo de esa manera ahora, ¿cómo leemos esto? entonces lo vamos a leer de la siguiente forma los x menores o iguales que 12 séptimos los x menores ya saben por qué o iguales que 12 séptimos esta sería la solución de este ejercicio bien genios continuemos ahora con este tercer ejemplo tenemos acá paréntesis a este lado y también tenemos paréntesis a este lado primeramente vamos a resolver un lado luego el otro y luego vamos a agrupar los términos semejantes esto quedaría igual menos 3x. Y este menos me afecta a lo que está acá adentro. Menos por más daría menos, dándonos menos 2x. Menos por más daría menos, daría menos 4. Y acá, no olviden que el signo de la desigualdad no cambia, acá es menor o igual. 4 por x nos daría 4x. Más por menos nos daría menos. 4 por 1 nos daría 4 y por último tenemos menos 2X. Ahora, resolviendo esto, menos 3X y menos 2X, no olviden los signos. Si son signos iguales se suman y esto nos daría entonces menos 5X. Menos 4, menor o igual, 4X menos 2X nos va a dar 2X. Y por último, menos 4. Pasamos las x para acá eh, Importante, ustedes pueden pasar las x ya sean para un lado Y los números para el otro la respuesta va a ser la misma Bueno, en este caso voy a pasar 2x para acá Nos quedaría menos 5x Menos 2x Menor que menos 4 Y eso está restando, pasaría a sumar Daría más 4 Menos 5 menos 2 nos daría menos 7x y esto nos daría menor, menos 4, más 4 nos daría 0. Importante aquí esto. Siempre que ustedes tengan un signo negativo en una variable, debo cambiar el sentido de la desigualdad. Quiere decir que esta forma de este lado se invierte. Entonces, al pasar este menos 7, ya no va a ser así, sino que va a quedar X, ya no va a ser la misma, sino que se voltea la desigualdad, 0 sobre, en este caso, Menos 7 y sabemos que 0 dividido menos 7 pues nos va a dar 0, quiere decir que esto va a ser x mayor que 0. Y no olviden cómo leeríamos esto: los x mayores que 0, es la forma en la cual debemos leer los x mayores que 0. De esta manera se resolvería este siguiente ejemplo. Veamos un cuarto y último ejemplo para cerrar. Esta parte de inecuaciones simples. Bien, genio, espero que hayas llegado hasta este cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo te voy a enseñar un pequeño truco que te puede servir mucho a la hora de resolver una inecuación simple. Veamos de qué se trata. Tenemos este ejercicio, vamos a resolverlo entonces. Tenemos paréntesis a ambos lados, no olviden, multiplicamos a ambos términos. Lo mismo ocurre a este lado. Y aquí tenemos mayor o igual que... Entonces, efectuamos la operación, menos 10 por x nos daría menos 10x, menos por menos nos daría más, y esto nos daría más 10. Mayor o igual que 2x, más por menos nos daría menos, menos 6, y por último tenemos más 5. Ahora, el truco consiste en lo siguiente. Miren cuál de las dos variables es mayor. Vemos que acá está menos 10 y acá está 2X. Para no tener problema con la parte de la desigualdad, es mejor que siempre la variable quede en el lugar positivo. Es decir, que en vez de pasar este 2X para este lado, voy a pasar el menos 10 para el otro. Entonces nos quedaría el 10, tal cual como está acá. 10... Ahora, este menos 6 pasaría a este lado a sumar. Este 5 pasaría a restar. Y acá tendríamos 2x. Está restando. Pasaría como más 10x. Y miren que si efectuó la suma, no nos va a quedar con signo negativo. O sea que no va a tener problema de cambiar la desigualdad. Ahora, 10 más 6 nos da 4. 4 menos 5 nos daría, perdón, 10 más 6 nos daría 16 16 menos 5 nos daría 11 y aquí nos quedaría 2 más 10 daría 12X ahora, este 12, efectuamos lo mismo, lo pasamos al otro lado a dividir quedando 11 sobre 12 y esto es más okay, X ahora, ¿cómo vamos a leer esto? Ya hemos leído para este lado Pero en este caso La desigualdad se nos plantea de la siguiente forma La variable está acá Entonces vamos a leerlo de esta forma X, acá no olviden que es boca pequeña Es menor, o sea que aquí Le diríamos X menores que 11 doceavos Entonces acá vamos a poner entonces Los X Menores que 11 doceavos. Esta es la manera correcta como debemos leer el ejercicio. Los X menores que 11 doceavos, entonces leemos hacia este lado. Entonces siempre que tengamos una variable miremos dónde nos va a quedar positiva, para que de esta forma no tengamos problema a la hora de terminar de resolver el ejercicio. Espero que este truco les sea de gran utilidad. Les voy a dejar dos ejercicios. Para que por favor los miren y lo resuelvan Y en la parte baja de los comentarios Me digan qué respuesta les da Según lo que hemos visto de inecuaciones simples Y con esto daríamos por concluido este video Ahora bien La próxima semana Veremos el siguiente tema de inecuaciones. Trabajaremos en ecuaciones con doble sentido Son inequaciones que se leen de dos lados Entonces vamos a mirar Cómo resolver ese tipo de desigualdades o inecuaciones. Así que los espero genios la próxima semana. Les dejo entonces los ejercicios. Si te gustó mi video no olvides de dar una manita hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos de igual forma